¿Cómo seguimos con esta vida después de comer 12 churros, gente? 12 churros. gente! Tenemos un nuevo video de Chile Create Yo soy Nico, ella es Sofi Rufina quedó el día de hoy en casita Y nos estamos yendo en busca de algo que nos hace mucha ilusión Una nueva aventura nos espera Una aventura diferente Esto me gusta a mí Así que vamos de visitar, ahora vamos a ir a ese lugar, pero queríamos pasar por acá porque bueno, queda de pasada y no les habíamos mostrado este lugar que es como súper, eh, se puede decir característico de Bariloche. de Bariloche y es como una edificación gigante entonces ameritaba ver qué onda, vamos a dejar de lado toda la parte de las creencias personales y todo eso es Tremenda la edificación Es gigante y ahora, es... sí. Y el, el arte. arte, el arte es muy zarpado Yo veía todas las ventanales ahí y era como wow Y ahora vamos a ir a lo que nos convoca que es algo Lo que de verdad nos tiene la ilusión así que Delicioso Es muy gracioso porque hace cinco días todo esto era como full, la ciudad del chocolate, huevos, cosas y sacaron todo parece como otra bariloche Leica con 12 churros para probar hace un montón que no hacíamos videos de degustación de comida vegana y esto es algo especial porque nunca habíamos comido churros veganos allá en Sudá y de repente venimos acá y nos encontramos con que hay un montón de sabores también hay dos gustos salados que no los compramos en esta ocasión porque se más no dulce pero hay churros de unos sabores que yo jamás hubiese pedido así que vamos a ver qué tal más en la degustación acompañen y vean esta experiencia única en su especie. Vamos a arrancar ahora con la mejor parte de todo, que es comer. Miren, te lo dan un paquetito muy lindo. Y ahora lo que vamos a hacer, porque no nos vamos a comer seis churros cada uno, o por sí. lo menos eso creemos. Es cortarlos en tres o en cuatro e irlos probando y ver qué onda. No están diferenciados los churros, ¿no? No. No hay manera de saber a simple vista cuál es cuál. Calculo que alguno por ahí sea un poco más sencillo. Pero no. Así que va a ser también como medio una cata y vamos a ver cuál es cuál. Nico se va a encargar de cebar el mate y yo voy a abrir el primer Churro, tan relleno de maní me parece este? Así se ve churro por dentro. De dulce de leche me parece que es. Dulce de leche de almendra muy rico. Para mí el churro es de dulce de leche, ¿sí? este es el churro clásico versión vegana. No era muy fan del dulce de leche antes de ser vegano Entonces no le encuentro mucha diferencia entre un dulce de leche y el otro Muy rico Vamos con el otro Este, no sé si se ve bien ¿De qué es? Puede ser de arándanos, membrillo, frutos rojos Vamos a probarlo Creo que es membrillo Puede ser Está bueno porque es dulce Jamás hubiese pedido un churro de membrillo Pero yo mm. sé con él Churva. o frutos no lo sé vamos con el otro ahí no sé si llega a ver bueno vamos a ver ahí se lo este es el de membrillo no o oh, sí sí no está nada mal el otro creo que era frutos rojos ahora es este frutillas pero no lo sabemos porque los churros no están marcados vamos con el siguiente este por el color es frutilla, eh Está como medio pobre de relleno este Frambuesa Hasta ahora todos ricos Los frutales son como raros Pero están buenos No deja de ser una buena mezcla Es como un pastelito relleno Vamos con el otro Vamos con el que sigue Esto puede ser batata o manzana Manzana Batata. Batata. 100% batata. Yo no soy muy fan de la batata. Una pasta flora, me un Siempre. Un matecito para bajar el azúcar. Qué rico mate. Azúcar por las nubes después de todo esto. Vamos con el siguiente. ¿Qué dice la gente? que es esto? Esto puede ser. Frutilla. ¿O frutos rojos? No sé qué Me inclino hacia frutos rojos Pero lo vamos a descubrir con el próximo churro Está muy suave Vamos con el siguiente Color similar Vamos a ver qué Esto es frutilla mm. Mm. Sí, es frutilla es como que frutilla, frutos rojos, frambuesa, todos tienen como un toque similar al final Aunque en algunos se les siente como más la esencia del sabor Nos tomamos unos mates y volvemos ¿Qué opina la gente? Está como lindo el estudio Chilean Creed, ¿no? Ayer limpiamos a la más, será que se vienen más videos acá adentro Se ve lindo, ¿no? Se imaginan sí. unos tutoriales Cositas, tenemos ganas de hacer otras cosas acá adentro y grabar Así que dejen en los comentarios Cuáles son sus opiniones al respecto Primero tenemos que solucionar un temita solar Que nos está haciendo que nos quedemos sin luz Mientras cocinamos a la noche Y después Un montón de nuevos videos desbloqueados Este por el color es el de manzana Porque ya comimos el de batata Así que vamos Igual de durazno ¿Es de, de durazno? Ay no <risa> Durazno Se siente como... Mermelada de durazno Raro Nunca pensé que existiría un churro de mermelada de durazno Pero por qué no El topo no auspicio este momento Pero topo si estás viendo esto envíanos unos cafecitos Ay, Por favor Es raro Por menos es raro Ni fu ni fa Vamos con el otro Este sí Full manzana Porque es el último que queda de este color Como que la masa de churro es igual en todos Pero creo que no me pediría un churro de manzana Ahí se sube a alguien yo creo que en términos generales hay muchos de estos churros Que uno no pediría salvo para probarlos Para ver de qué se trata Como el o día de O para hacer hoy. una degustación de churros y mostrarlo en YouTube Como estamos haciendo nosotros el día de hoy Un ataque de azúcar gente después de esto Seguimos, esto debería ser arándanos Y vamos a ver qué onda Me parece que frutos del bosque, frutos del bosque. Y el primero era de arándanos Vamos con el próximo Tiene como unas penquitas de chocolate y se ve como color manzana Vamos a ver ¡No! ¡No me gustó! ¡Es muy feo! Sí, es como raro porque... No sé qué es esto Es como... No pensé que ningún churro no me iba a gustar Es raro Y ahora me acerco a la cámara porque este es mi momento Llegaron los mejores churros para mí ahora Que es el de dulce de leche y uno que es bañado en chocolate dulce de leche Primero, el de maní Que bueno, ahí está un poco manchado con naranja No sé qué, pero bueno, vamos Creo que la gente ya sabe cuál van a ser mi churro favorito Juega la pasta de maní Pero un matecito después Porque si no, patada de ninja Te hace falta para bajarlo Nosotros disfrutamos gente Un montón comer, pero un montón Y probar estas cosas Nos hace muy, pero muy feliz Muy felices, así que Creemos que se va a venir más contenido de este tipo, tal vez en algún lugar físico distinto a la camioneta probando distintas cosas. Así que sí, vamos a apostar hecho, por ese contenido también. Hicimos un par de videos de degustación de comida vegana que están en una lista de reproducción que va a quedar como por ahí arriba. Y queremos seguir haciendo. Nos gusta ver la oferta gastronómica vegana de diferentes lugares. A veces sale una moneda claramente, pero son gustitos que cuando se pueden nos gusta darnos. Este es el momento en el que les decimos que somos veganos para quienes no lo sabían y nada apoyamos y respetan eso, nosotros eh, también respetamos todo, lo importante para nosotros es compartir así que esperamos que apoyen también este lado de Chill and Create que va más allá de la camioneta o hacer montañas. fotos y videos y también es una partecita de nosotros en nuestra página web estamos trabajando en una lista de los lugares veganos a los que vamos yendo durante el trayecto del viaje. Así que estamos muy contentos con eso. Y nada gente, hay un montón de comida que es vegana. Que por ahí ustedes ni piensan que es vegana. Y, y no tiene necesariamente una etiqueta gigante que diga vegano o precios sí. super caros. Eh, así que nada, qué sé yo. Eso también es chula que Vamos con el último. Y ahora ha llegado el momento glorioso de este video. El churro de número dulce 12. de leche de almendras Relleno, no Cubierto con chocolate semi amargo y azuquitar Vamos a ver de qué se trata Churro número 12 y último churro que vamos a comer el día de hoy Lo partimos en dos Porque dijimos esta mm. gloriosa creación del topo se lo merece no, sí, Qué delicia Esto es un churro Creo que este es el mejor cierre para el video, gente Glorioso, majestuoso, increíble Mejor churro rápido Dulce de leche bañado en chocolate Dulce de leche común Y maní obvio Obvio, ¿qué esperaban de mí? dos Rápido Dulce de leche de almendras bañado en chocolate Que alguno de los frutales estaba como muy bien también El, peor. el peor creo que fue el de manzana No sé si era de manzana No sé si era de manzana no sé era, o de tinte, qué era que yo hice como... Después de eso, la masa muy rica El relleno en general muy rico Suscríbanse, denle like Y nos vemos en otro video de Chilancre